Campeones de League of Legends en 10 segundos Genar, Cuando hace daño carga esa barra Al cargarla al máximo se hace grande Tira un boomerang Y después lo agarra O tira una piedra Cada 3 básicos pega un poco más y corre O te estunea. Salta Y salta de nuevo Si es grande te empuja Si querés que tu campeón favorito salga en un video Escribilo en los comentarios